A lo largo de la historia, cada hecho artístico es un hecho, además, político, cultural, eh, social. Eh, estos hechos determinan claramente, están determinados por eh, un sistema patriarcal y eso claramente genera lo que son roles de género eh, y particularmente en la danza. Eso pasa muchísimo, eh, aparte en lo que refiere a los roles de géneros también, eh, tiene que ver con la significación de un deber ser en cuanto al cuerpo, en cuanto a la forma, en cuanto al modo en que me muevo. Entonces eh, me parece que estamos en una época en la que estaría bueno empezar a movernos eh, sin estigmas, sin roles y sin objetivos a los que llegar, sino que eh, bailemos, eh, movamos nuestro cuerpo, eh, que es hora de empezar a disfrutarnos.